Con independencia de cuál sea la coalición que se, que se al final eh, instaure ¿no? o que lleguen a un acuerdo, eh, Jamaica o, o Semáforo, eh, sí si creemos que, que hay cierto acuerdo en Alemania en que eh, la era Merkel, eh, con todas sus luces, que, que creemos que, bueno, que las eh, podemos hacer ¿no? un balance eh, que seguramente el que hacen los propios alemanes es positivo o es muy positivo, ahí están las valoraciones que hacían de, de, de Merkel eh, de salida, pero sí se estaba formando cierto consenso en que hace falta cierta reactivación y cierta inversión, ¿no? y esto creemos que va a ser casi con independencia de, de la coalición que se forme. Van a realmente apostar por una fuerte inversión para esa también transición, transición climática o transición ecológica. ¿no? Y ahí es donde creemos que, que prácticamente con independencia de la coalición o del gobierno que se forme van a surgir eh, interesantes oportunidades y es donde debería estar puesta la atención. ¿no? Ese consenso lo vemos, podemos hablar de matices entre una coalición o la otra en, en, en la forma de financiar esa inversión, pero, pero sí existe ese consenso de que no se ha invertido lo suficiente en los últimos años. Eh, en, en, los gobiernos, en los últimos gobiernos de, de gran coalición entre, de Merkel, liderados por Angela Merkel, y que eh, eso es necesario con independencia de, de, de cuál sea la, la coalición actual. ¿no? Entonces, podemos esperar más inversión, más gasto, y eso entendemos que, que abrirá ciertas oportunidades, tanto en Alemania como quizá eh, también una distinta relación de Alemania, que, que ya la hemos visto en los últimos años con el resto de, de Estados miembros en la Unión Europea, que permita mayor inversión en el conjunto del continente.